Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central y hoy viernes, pues hablamos temas diferentes, dejemos la política a un lado, Fulvio, dejemos todos los problemas Esto es política y vamos también. vamos a hablar de comedia, de forma, que de cómo hacer reír a la gente a través de estrategias que utilizan esta familia, ellos se hacen llamar Randy y Lolo más Flow en YouTube, ustedes lo pueden encontrar así, tienen 80.798 suscriptores y cada uno de los vídeos que sube, pues tiene unos casi 90.000 vistas en cada uno, o sea que van muy bien estos muchachos produciendo estos trabajos muy típicos, muy casuales, muy muy de la rutina del diario vivir. Pero están los actores principales para contarnos cómo les surgió la idea. Está aquí con nosotros Joey Rosario, Jensi Adames, Loangi Rosario y Randy Reynoso. Bienvenidos a De Mañana, ¿cómo están? Bueno, Usted día. es el papá del flow. Si <risa> <risa> sí, lo podemos llamar de algún modo. Sí, eh, prácticamente... el Lolo. El papá de, de, lo, de los que más participan, porque en, lo, en los videos participan cuatro hijos míos. Cuatro hijos. O sea que es una, ah, es una actividad bueno, familiar. Su, sí. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, uh, <ríe> explícale tú. <ríe> no, tú idea. eres grande. Sí, sí, yo soy grande. No, él ¿el, él tiene, el el tiene el micrófono colocado. Vamos la a La idea grande. fue que un hermano mío, se uh -huh. eh, llama Neu y Renoso, eh, hizo un video, un trabajo del de liceo. Uh -huh. Una tarea del liceo. Entonces, desde ahí, nosotros vimos ese. Sabes, cuando hicimos eso, ahí no, yo empecé le dije a Lolo, Lolo, vamos a enseñar un video para Facebook, uh -huh. a ver cómo nos queda. Entonces ahí empezamos a grabar ahí, donde en el, en el, nosotros trabajamos y grabamos hasta de están, de... Era iniciando, sí. imagínate, no sabía. así okay. Okay. De, yo, yeah, yeah. grabamos 20 lo grabamos así lo subimos, entonces la gente, ay hey, son duros, son duros, y empezaron a comentar Cogimos como 500 views, uh -huh. de ahí... Y ahí se motivaron. Sí, la gente, y entonces nos tiraban gente, oye, méteme un video de eso. Y uno que yeah. estaba ya viendo la película con, con mi view. <risa> sí. Entonces desde ahí hicimos otro video allá mismo en el trabajo y lo vio eh, Chino Lala y dijo, méteme un video de eso. Ay, pero después que metimos el Chino Lala, eso fue el final, el tuvaba como Bindice. <risa> <risa> de ahí empezamos, meter gente. Más gente se agregaban más se agregaban. Uh -huh. Y ahora ya... O sea que tienen que actores in invitados ustedes. Uh -huh. Sí, so, sí tenemos muchos mucho, mucho actores invitados. Tenemos actores que... Tenemos gente que de, de Nueva York nos tiran que, que, que yo quiero estar viendo un video. Uh -huh. Venga. <risa> todo el que quiera salir un video, nosotros tenemos la puerta abierta para todo el que quiera salir. Yeah. Tenemos dos videos que ya sobrepasaron de millón de vistas de vista y, y, y más, hay... los, tenemos ahora, ahora actualmente tenemos un video que lo estamos editando, que es la parte 6 de Descuidita, porque tuvimos que dividirlo porque ya los videos se están haciendo muy largos. Claro. Eh, tiene cuarenta y pico un... de minutos sí, ese y ya la parte 6 la tenemos ya eh, filmada. Solo falta un, una escena por firmar y ya esta semana sale. Entonces dime, di, dime Lo tú, Loanshi, tú que eres la, la, la, la princesa, la que está comandando a todos estos hombres. Hay que decir que ella es hija Sí, de Lolo. hija de Lolo. El personaje Lolo. ¿Qué, ¿Qué hija en la vida real. ¿Qué vivencias son las que llevan y qué, qué te lleva también a participar en esto a ti? Ah, porque a mí desde pequeña me ha gustado mucho la actuación oh, bien, y bien, bien. como mi papá grababa, él solamente me tiene que decir ven y yo voy porque me gusta mucho. ¿Cuántos no. años tienes? 15 15 estudias? Sí. ¿En qué grado? Estoy en tercero. Tercero, lo que le llaman tercero ahora. Ajá. Sí, nuevo sistema. ¿Te gusta la actuación y quieres un futuro estudiarlo? Sí, bueno, pues ahí estamos viendo imágenes. Ustedes han utilizado diferentes locaciones, Ahí sí. estamos viendo el cementerio. Piden permiso primero, ¿verdad? Sí. <risa> y ahí están. ¿Y qué, qué, cuál es este que estamos viendo? ¿De qué sí. se trata la trama? El de Cuidita. El de Cuidita. El de es el de la camisa blanca que soy yo. Ajá. La camisa suya es Randy. ¿Por qué descuidista? Que le ro roba, se descuida que dice y que le roba. Se le hace la, camisa a la gente, le roba lo que tiene. El micrófono. Ah, le roba lo que tiene. Eh, entonces, el, el motoconcho, que es de la camisa suya es Randy. Uh -huh. eh, ese es el que yo me he engañado. De con él fue que yo empecé engañando gente. Tú vives engañando gente en pues, todo el la barrio. Vida real no, ¿verdad? <ríe> no, no, no, no, no. <ríe> no, no, no, no, no. Tú vives engañando al barbero, tú vives engañando al colmadero, a todo. Mira que, que, que, que eh, yo fui a un, a un colmadón uh -huh. y yo pedí una cerveza y ya yo se quedaba mirándome y no me la quería dar. Y yo, oye, dame una cerveza, dame una jumbo. Dile que tú le ibas a pagar. Y ¿no, me dice, hey. Tú eres que saliste en un video. Engañándote mundo. Digo, sí, pero que yo te voy a pagar. Y me Digo, no, pues pagarme adelante. O sea, que no confían en ti. ¿A, que... ¿A dónde quieren ustedes <risa> llegar con estas producciones? ¿Se le han acercado a algunos productores, a algunas casas de cine o algo por el estilo, algún empresario? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, con Dios delante, nosotros esperamos eh, encontrar la mano amiga que nos diga, ven, vamos que ustedes tienen talento, porque muchos, los videos que, no, que nosotros subamos tienen 200 y pico y 300 de comentarios que dicen lo más duro, lo más fuerte, ya yeah. siempre. siempre. Y muy gracias a Dios, cada video que subamos tiene un éxito. Y bueno, con Dios delante esperamos sobresalir. Ya, yeah. entonces, eh, ¿cuáles son los temas especiales que ustedes ponen en esos videos?, en las grabaciones de ustedes ¿Casos reales que pasan en la vida diaria o qué otro tema? Si todo lo que nosotros hagamos son cosas que pasan Son cosas reales que pasan Lo descuidos que nosotros hagamos son descuidos que nosotros hemos visto en el barrio Con bandas de, de, de delincuentes y eso uh -huh. eh, ¿De qué sector son ustedes? Del sector Santa Ana, Santa Ana. Y de La Flora ¿Por qué decidieron ponerle al grupo Family Flow? La familia <risa> más flow porque... <risa> A mí, desde de, de siempre, yo cantaba Ajá. y me decían eh, Lolo y karaoke, Flow. ¿En karaoke? ¿En dónde cantaba no, Yo can, ¿En, he en cantado en karaoke. ¿En actividades? He cantado en diferentes lo, locales de karaoke, ah. pero yo cantaba canciones mías, yo era rapero. Ah, ok, tú eras rapero. Y, Uno, no, no Si no hay ayuda, uh -huh. deja eso. Entonces, eh, de ahí me decían Lolo y Flow uh -huh. y de ahí... Ese ese nombre, la familia Maflow. No, ¿Cuántos son los hijos en total? Porque aquí tengo tres, dos, dos. No, no, yo tengo muchos. Yo tengo nueve. Nueve hijos, ¿eh, Rubio? Sí. No, es Rosario. Rubio. Rubio, el hombre y, y la señora que se de, de, de Esa actividad. De no, se no, ella participa también, ella sale en los videos también. Le gusta. Pero tú tienes hijastros que son hijos tuyos también. Sí, aquí hay uno. ¿Y qué, eh, cuál es el papel tuyo en, en la, la grabación? Eh, mi papel es como... Soy compañero de, de, o sea, de Motoconcho mm. y él me invita a que, como él le ha hecho descuido, él me invita a que le caigamos como atrás a, a él. Hacerle sí. una trampa papá. ¿Por qué ustedes Cultural. dicen descuido? Porque es prácticamente descuido, porque ahí viene y te para al lado y te dice Ah, yo quiero... ...que tú me compras una cerveza... ...y cuando tú te descuides... Uh, ...te lleva la gorra y la <risa> ...los barberos <risa> no te quieren ni ver... ...no, no, los barberos no me quieren ya, ya, de, ya, <risa> ya, ya... ...yo le eché tanto descuido... Ah, ...y ah, le ah, cogió cuarto prestado ...y no le pagó nada... ¿ha, ¿han pensado ...me en, pelan y agar, me paro y me voy... ...¿han pensado ustedes en otra temática... ...que no sea simplemente descuido... ...sino que se den otros casos de la vida real... ...que se dan en los barrios... ...con la, droga ¿sí? y esta cosa... ...bueno, ahora mismo... Tuvimos un éxito, como quien dice, porque hicimos como una mini película. A él le pusieron una tarea del de liceo y, y la tarea fue, como él sale en video, que haga un video que tenga un mensaje. Y hicimos un, un video donde se ven dos puntos de droga, que es la táctica como de barrio. Ya. Yeah. Que en los barrios allá siempre había puntos de droga, en Santa Ana. Y nosotros nos llevamos de ahí, hicimos un, un guión que se basa en que hay dos puntos de droga, hay uno que paga y otro que lo pusieron ¿Quién que ¿Quién no escribe paga. los guiones? Es Randy y yo. Ustedes dos. ¿Y quién le filma? ¿Quién le graba? Eh, nosotros mismos así, cuando Randy no va a salir... Cuando Randy tú, ¿no? no va a salir... ¿Qué, eh, ¿qué instrumento utilizan? ¿Cámaras? ¿Celulares? ¿Cómo no, lo hacen los videos? Ahora mismo celulares, porque con no, celulares, no, no Tenemos celular. los medios para comprar la cámara, pero con Dios delante vamos... A... ¿Y cómo? Que, Todavía no han comenzado a obtener beneficios económicos de estas producciones, que son muchas, porque estoy en la página de ustedes de YouTube y son muchos los videos que ya han subido y tratan diferentes temáticas, cuando te matan en vida. La muerte del sí. motococho salteador, el de Cuista película, un ladrón que parece un funcionario vivencia, sí. menores que se involucran. Ese eso está bueno. So, so, so, sobro, dice aquí sosobroso del, sí, so, del barrio. Mira, el so, sobroso mira del ya El sosobroso del barrio, mirenlo ahí actividad. en pantalla, son los títulos que estoy leyendo de algunos de esos videos. ¿Cuántos son en total que ya han hecho? 32. Bueno, mucho... ¿Como cuánto? 32. Como 32. Y no, empezaron a hay, no, hay, hay más videos, lo que pasa es que hemos... ¿Y cuándo fue que comenzaron a, a no grabarlo? Lo, no, no, lo permiten. Hay algunos que hay temas que YouTube lo prohíbe, por supuesto. Sí, y, pero a nosotros no, todavía no... Todavía no le no han prohibido, prohibido ninguno. No, sino... Que ¿Cuándo fue que comenzaron a grabar? Nosotros tenemos como dos años, ¿Dos nosotros años? Nosotros empezamos en el 2016, en febrero, pero Ajá. dejamos de hacer videos como un año. Ajá. Después empezamos de nuevo en, en 2017 como en... En mayo de 2017. Y de ahí no han parado. Entonces hicimos dos, tres, dos o tres videos más. Entonces mataron un sobrino de ahí, un uh -huh. primo mío. Uh -huh. De ahí dejamos de hacer videos hasta yeah. enero. Nosotros duramos más de seis meses sin hacer videos. ¿Enero de este año o del pasado? Del año pasado. Del año, 2018. año pasado, 2018. Y de ahí continuaron. De ahí seguimos. Hay, hay algo. Ustedes son de las flores de Santa Ana. Sí. ¿Han pensado hacer un video que tome la vivencia de lo que es eh, la contaminación del río y cómo eh, está la situación por ahí, cómo viven los jóvenes por ahí. No, no, todavía no hemos hecho eso, pero eh, la vivencia que nosotros hagamos son cosas que hemos visto que pasan ahí. Por ejemplo, las menores que involucran. Las menores que involucran son eh, sucesos que han pasado ahí, son eh, Chamaquitas que están por ahí van y le dicen a un motoconcho eh, llévame allí me eh, llévame allí te voy a pagar cuando llegan al sitio están los delincuentes esperándole para quitarle el motor o sea que es una trampa que es los una menor trampa. Entonces sirve después como llegan, un gancho para llevar el motoconcho a, a, para robarle a cobrar eh, a, a devolverle el, el motor pero tiene que pagar sí. entonces claro. cuando van a pagar le roban los cuartos también y no qué le, le dicen ningún. en la escuela a ustedes ya que son actores famosos en el liceo, ustedes van. Bueno, a mí, un profesor, a lo primero me decía que dejara eso, porque eso me traía una mala fama, pero ya él no me dice nada, él me dice que siga así, porque eh, para yo estar en la calle haciendo una cosa mal hecha, que es mejor que haga eso. Yeah. eso y la los es... otros profesores o sea, me dicen que, wow, que le encantan mis videos, y muy bien, y mi nota está muy bien, todo muy bien. Esos no, no te des ¿Le sirven, cuidado. Le sirven no, a ustedes? Esos la nota temas. la tengo perfecta. ¿Le sirven para reflexionar sobre los problemas que estamos enfrentando? Sí. Y sobre todo, la intención de ustedes es que no se repitan, ¿verdad? Claro. Que no ocurran. Aunque ustedes sí. le, le quieren hacer reír a la gente a través de esos vídeos. Claro, y cómo Solamente te va a ti, eso viene? es un No, es muy un bien. Papel. Eh, profesor de artística se quedó encantado con la película que hicimos, eh, me dijo que cuando vamos a hacer otra, para el liceo, nada. Tú no has descuidado tus nota no, no, tu, tu notas no, no. tampoco, ¿no? Se mantiene. Sí, se mantiene. Eso es lo importante, eso es lo importante. Próximamente, ¿van a grabar algo nuevo? Sí, tenemos una grabación que hicimos en La Joya. Eh, es donde yo lo engañé a ellos, entonces... Siempre. <risa> otra vez, porque <risa> otra vez. él lo está diciendo como Pero yo también nuevo. lo engaño a él. Ahí. Él lo está diciendo como nuevo. Ah, no, no, yo pero no, en esta usted no es... no es el que le engaña a todo. Sí. Ustedes le no engañan sino suelo. que nosotros ya queramos la venganza. y Entonces, ¿ustedes quieren la venganza en este? Siga contando, a ver. Ya de ahí yo cojo para un campo, ellos van donde una bruja, y la bruja le dice que yo estoy en un campo. Entonces, una ahí, bruja. ahí es que ellos van... Donde una que le y sí, eso. Sí, sí, sí, sí. Tenemos una llamada de un amigo televidente, de Jochi Taveras. Vamos a recibirla. Va, vamos a recibirla. Buenos días, Jochi. Buenos días, Raquel. Buenos días, Pablo. Buenos días. Hola, hola. Jochi, jóvenes, ¿qué tal? ¿qué buenos buenos días, días, buenos días. días. Yo soy la buenos familia días. de Flow. Ella va al ánimo de esos jóvenes. Felicitarlo doblemente a ellos. Gracias, porque gracias. eso es lo que están buscando gracias. nosotros: que citan eh, movimientos culturales en los lo barrios. Y esas son realidades lo que ya hacen, que realmente son cosas vivientes cada día. Ojalá que los barrios nuestros eh, existiesen ¿no? unas cuantas cuantas eh, jóvenes que se, se meren en tratar de iniciar esta parte que es la cultura, su cultura. Y el, la cultura, el deporte y la educación, van hermanas, son hermanas, van todos a la mano. Por lo que les felicito a ustedes, sigan trabajando, traten de buscar asesoramiento con los verdaderos... Eh, eh, personas de, de la cultura Para que le den la técnica a ustedes Para que Quien sabe dónde van a llegar a ustedes Con esa eh, Con ese interés, con esa Manera de actuar tan, tan Naturalmente Así que les suelto a gracias. ustedes que, que en, en Educación Creo que hay unos departamentos que se preocupa Por ayudar a ustedes Para que perfeccionen más su trabajo, ah, sí, felicitarlos, muchachos. Sí. Sigan para adelante, no miren para atrás. Y ojalá pudiera haber en, en barrio, muy o, personas como ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias, Oche, por llamar. Uh -huh. Que estímulo. Sobre todo, ¿ustedes han recibido capacitación en algún momento de teatro? ¿Han hecho algún curso? Sí. ¿Han ido por el barrio? Algunos. No, no, no, nosotros no, no, todavía ninguno hemos hecho curso de actuación. Es natural, eso días, es la grandeza. Claro, Entonces, claro. Nosotros ahí. nos pongamos ellos yo, a analizar lo que, que sean por secuencia, lo hagamos escena por secuencia, como hicimos la de la tarea de que después que los dos puntos eh, hay uno que no paga, la policía, no llama para cobrar, me llama a mí para cobrarme uh -huh. y yo le digo no, yo no voy a pagar nada porque si a qué punto lo pusieron ahí y ustedes lo dejaron poner ahí, entonces yo no voy a pagar nada. Entonces ahí se arma una guerra entre nosotros mismos. <risa> me secuestran, a me secuestran. él, Yo soy la hija de... <risa> porque en el video de ella es hija de, de Randy y cuando yo la secuestro que se arma la matación y eso eh, después lo agarro a él. Y cuando lo voy a matar, él me dice, no me mate que yo soy pelotero. Porque en el video él es pelotero y él lo involucra a que se meta a vender droga. Yeah. Y cuando yo lo agarro para matarlo, entonces él me dice, no me mate, que yo soy pelotero. Cuando yo le doy el tiro, es un sueño que él tiene. Y, cuando, despiertas. Pues, y él despierta. Y ahí despierta cuando Randy, cuando Randy va a involucrarlo, a decirle, oye, dime, ¿qué pensaste? le dice, no, no, yo lo pensé bien, ya yo no voy para allá, yo, yo voy a seguirme mi y mi pelota. O sea que dejan un mensaje al final de todo. Ah, sí. O sea, de ese es el mensaje, Eso es lo importante de cada uno. Que, que él de esos trata de involucrarlo y, y, él, y él lo ve. No hace. No, eso no. De por, el por... Sueño, por el sueño él se no no va. Entonces cuando él viene de él la práctica tuvo una premonición. Tuvo una él, premonición previo, ¿verdad? La sí. Del cuando sueño. él vino de practicar encuentra que en el punto de Randy hubo un tiroteo y que a él lo mataron. O sea que ocurrió lo que soñó. Sí. Así es. El mensaje te ha dicho que por más mal que estén tus circunstancias económicas o como sea social, que no se vayan a la cosa mala, porque un día puede cambiar. Claro, que claro. Sí. Bueno, camino. nosotros le deseamos todo el éxito del mundo, son una alternativa de teatro alternativo que están haciendo ustedes. Family eh, flow. Con, sí, con sus propios recursos, que en el futuro van a recibir, sobre todo van a recibir las consecuencias económicas de ello, Porque a través de los videos de YouTube, no sé si ustedes saben, llega un dinerito por la cantidad de views que tienen y vistas. Y bueno, hay un proceso de, por supuesto, que de requisitos que deben reunir. Así que enhorabuena y ojalá que lleguen amigos, empresarios y que le apoyen y que puedan cada vez más profesionalizarse en eso que les gusta. Que felicidades, que felicidades y que sea. Muchas sí, gracias agradan. su programa, gracias por la oportunidad. Y encantado de, de haber estado aquí. Como no, bueno, gracias a Joe Rosario, Agencia Dames, Loangi Rosario y Randy Reynoso son la familia Flow, Family Flow, que han estado con nosotros en el Café Caliente. Usted lo puede encontrar en YouTube así mismo, Family Flow. Bueno, Randy y Lolo Más Flow, así es en YouTube. Sí, pero cada uno tenemos una cuenta personal. Tienen una cuenta individual, uh -huh. no grupal. Sí. Entonces esta de quién es, Randy esa. y Lolo, esa es la, la... Esa la, esa la principal. principal, Randy y Lolo más flow, así usted la encuentra en YouTube. Nos vamos a la pausa, gracias por haber estado con nosotros, retornamos con más aquí en De Mañana.